Disculpen por uh, dos semanas de estar inactivo porque tuve dificultades técnicas con el computador Y les voy a explicar por, por qué y se les contaré Bueno, yo estaba jugando a Transformice y escuchando música y hasta ahí todo normal y de repente, ¡pum! De la nada se me apagó Y no pude encenderla más Díganme ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí? Díganmelo en los comentarios Yo los estaré leyendo Y, y feliz año 2020 para todos Y también sus propósitos para este 2020 en los comentarios actualmente bueno es decir el año pasado en, en, en, es, en ese 2019 mis rayos de monterrey rompieron la sequía de nueve años sin ganar una liga tras ganarle de América 4 a 2 en la tanda de penales en el Estadio Azteca. Bueno. Vamos en el clausura, en el clausura 2020 y vamos por el, por el bicampeonato. Pero, aparte de ganar la liga, nos queda un, un reto aún mayor. La Copa MX. Octavos de final. Rayados contra toros de Celaya. <coughs> mm. Hasta aquí este video de hoy. Recordad darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide Dark VG YouTube y nos vemos Hasta la próxima amigos.